Estoy en Las Varas, por un lugar donde cerraron la pasada de motos Antes acá se andaba harto en moto, pero los vecinos se quejaban por el ruido Esta subida es brutal, incluso para la moto y no creo que la suba Pero vamos a intentarlo porque por último Nos vamos a empezar a reír al toque Toma uno, si sube esta hueá Le prendo velitas Esto va a estar re difícil Se lo pedí todo. Me trajo hasta acá arriba, por? Voy a probar otra línea, que no esté tan. tan terrible. Es mucho más fácil de llevar que una moto normal. Vamos a probar otra, otra opción. No te lo puedo creer. Estoy ladereando, pero estoy subiendo, weón. No te creo. Mi celular quedó abajo. ¿La voy a freír o va a llegar arriba? Una de las dos. Moto oh, Ahora quiero andar en moto, weón. Oh se pasó, weón. 80 kilos para arriba. Aguata un subiendo. Baja más como moto que bicicleta. por aquí, por aquí. ¡Pum! Un poco de Shaya. ¡Uf! El manurio, mira donde quedó Oh, la vi turbia, aparte estaba acelerando mientras frenaba Oh. oh, oh, ando sin llevar de alguien, Eso cuando era mío, yo cambié a manillar. Aparentemente no lo apreté. Uh. <ríe> Las weas que me pasan, weón. Buen. Weón, bueno, los polvo. Oh, ya, yeah. eso uh. jamás de haber volvió ahí tan fácil hay que apretar este manubrio. Oh, el test lo pasó, subió <ríe> casi me mato buen. Uh. turbio, turbio, turbio tengo un plan, tengo un plan Ahora los circuitos de bici <ríe> voy a tratar de encontrarme con algún socio buena onda que tenga llave Allen y <ríe> Y se lo voy a agradecer demasiado. Que no venga nadie, por favor, que puta aquí me va a sentir pelotudo. Nadie por ahí, nadie por acá. Oh. Nico. Buena. ¿Cómo estás, Iván? ¿Quién es? Berhan. Bueno, bueno. ¿Cómo va? Bien, weón, ando, ando con un problema gigante. Uh ¿Tienéis ya, Allen? Sí. Buenas, bueno. ¿Cómo andaba andado la escuela? Eh, bien, güey. estoy viendo acá, pues. Oh, estaba más suelto que la mierda. Casi me mato recién. Ah, la dura. Oye, ¿está buena esa? Esta es la, la zurrón, le dicen. Yo la bauticé como Dora, la exploradora. Llega de cualquier lado. Llega de cualquier lado, tenéis que andar con respeto nomás de los ciclistas y todo, no erosionar el circuito. Y ojalá ir a meterte a senderos que sean de moto, así que estaba allá abajo andando en las líneas antiguas que hacían los buenos que andan en moto acá, que lo echaron por ruido. Ah, perfecto. Y tranqui bueno, Nico, me no salvaste, viendo, ¿no? buen, gracias. Suerte, es loco. Ando un día ahí para allá a la casa, ¿no? Puta, feliz. Cuídate, compadre. Ya, sigue el test. Contra viento y marea. Dora la exploradora, weón. ¿no? Lo máximo. Va doop. Ay, tranqui, como que sentís que tenía el agarre de una moto casi, Pero tenía una rueda más chica un vehículo mucho más ágil de mover de lado a lado, 47 kilos versus 100, 110 con benzina y todo es bastante livianita, y nos sentamos y nos vamos tranquilamente para arriba tenemos arriba la baja, no hay primera sin segunda o tercera o como sea está todo, wow, ¡Oh, drift oh, está todo medio tapado, acá ya no, ¡Uh! ¡Oh! ¡No! que no falle el manubrio ¡Oh! le pegué al pedalín con una piedra ¡Uh! sobrevivimos, ya no la miren más, weón bueno. esto es por acá dándole todo el abuso que le daría a una moto ni una mala cara <ríe> rebotando para que acelere aquí una moto te estaría dando mucho más esto te lleva a 33 por una subida bien parada y apenas se pone plano un poco más plano empieza a sumar velocidad 39, 40 acá llegó a 50 53 no malo se puede llegar a lugares bacanes, cacha, que hay uno. Urbanú. Oh. Tigre. Wow. Uh -huh. No hay nadie aquí. <ríe> Esto ya ha he hecho un feo sin sí, mucho más que un. <ríe> cacha este lugar. Esto, este lugar es acuático, es bonito esta es bajada de bici que se ocupa menos que la otra, pero se ocupa igual y, y también me va a quedar tranquilo para no destruir tracción bueno. bli, bli, bli, bli. hay que tener mucho cuidado con el acelerador porque si se me da la mano, igual... ¡Pela! Igual rapa caleta. Estoy muy suave con el acelerador. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Esa parte estaba brutal. Oh, ¡Cómo tracciona! ¡Bien! ¡Ay, oh, cómo trepa! Que no derrape. Ahí está. Oh, y todo el rato con un ojo arriba, viendo que no venga nadie. La dice pésimo, pero el micro torque este es muy regulable el acelerador para que traccione. Wing, ya, esto baja <más yeah, es bajada a nivel. Wing, estos son contra el aéreo, o sea, contra Peralte. Uy, casi me voy a piso, terrible. Uh. Oh. <ríe> Sin chantadas. Esa es no la parte del trato. Uh. Oh, qué cuática que es, man. Uh. Tengo los frenos como bicicleta. Se los cambié el día uno porque... No podía andar como moto sin embriague en la mano derecha y sin freno en el pie, así que mmm, se me hace más natural Andarla como bici, aunque baja como moto por el peso Rico sendero este, weón. estoy andando tranquilo porque no quiero, no quiero ser el tonto que rompe los circuitos ¡Qué rico que estuvo, oh, se pasó! A Dora Exploradora le han tocado bastantes modificaciones No costosas, el, manillo, el manillar no original, partiendo por eso y He levantado todo el cabezal delantero La horquilla y su fondo recién, estos son los 20 y acá tiene como 3 tres, tres centímetros, diría yo, de barra extra para que me la deja con más ángulo. la platina abajo, los espaciadores arriba, la T invertida porque viene dada vuelta traerme el manubrio para arriba para que sea maniobrable y queda rica y en eso le puse un espaciador de volumen, pero eso ya se los voy a contar espaciador de volumen como espaciador, no como eh, rellena resorte de eso ya se los voy a contar cuando hagamos el review de esta cosa es vehículo eléctrico que ya da tiene tanta potencia, tantas capacidades y te deja hacer tanto Que el usuario tiene que ser súper responsable, porque si no estas cuestiones les van a prohibir o las van a odiar, una de las dos Entonces hay que andar con cabeza, tratar de, de no meterse en senderos de, de bici, meterme en las varas No era mi primera opción, pero me acordé de estas subidas antiguas de moto Y espero que no le haya faltado el respeto a nadie, no era mi intención, intenté hacerlo lo mejor posible Zurrón Zurrón se llama un híbrido eléctrico es como si una bicicleta y una moto hubiesen hecho y saliera esta cuestión pero sin la contaminación de una moto sin el ruido de una moto eh, pero jamás como una bicicleta yo soy bien mañoso para el tema de cómo andan las bici y aún no he probado e-bike pero creo que ni siquiera la e-bike me gustarían porque mientras más liviano, más ágil, más rápida, mejor no creo que ande mucho más, no me siento tan cómodo andando en las varas. Hicimos un par de pruebas buenas que me dejaron contento. Y la vamos a estar viendo más adelante, así que si te gustó este video, dame un like. Si tiene algún amigo que le gustaría tener una motita o como Dora la exploradora, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. No llego, no llego, no llego.